¿Qué tal amigos de Derecho Inmobiliario? El día de hoy vamos a responder una inquietud que me presenta un inquilino que afortunadamente pudo hacerse a su casa propia. Sin embargo, el contrato de arrendamiento que actualmente tiene en el inmueble que vive en este momento se le acaba de prorrogar por otra anualidad. Él pregunta sobre cómo es el procedimiento y qué indemnizaciones hay que pagar al propietario o el arrendador cuando él desea terminar el contrato rápidamente porque pues necesita pasarse ya a su casa propia. Quédense conmigo hasta el final de este video y veamos cuál es ese procedimiento. Bienvenidos a Derecho Inmobiliario. Dice el corresponsal Mauricio Ramos, soy un arrendatario y compré vivienda propia. El contrato se prorrogó, el de arrendamiento se prorrogó el pasado primero de septiembre. A mediados de octubre del 2019, avisé telefónicamente al arrendador que estaba pronto a recibir mi apartamento nuevo, pero que no podía dar una fecha exacta de entrega, pero que ello ocurriría en un máximo de tres meses: no, septiembre, octubre, noviembre, a final de noviembre. El día de hoy, 25 de noviembre, le estoy informando que haré entrega del inmueble al final del mes, es decir, dentro de 5 días. Ante esta situación, ¿debo pagar algún tipo de indemnización por tema de preaviso? Entendida tu pregunta, Mauricio. Y de antemano quiero felicitarte, porque pasar de ser arrendatario para convertirte en propietario de un inmueble supone un gran esfuerzo. Por ello, te felicito por ese gran logro. Del enunciado de tu pregunta nos queda algo claro, que a partir del 1 de septiembre del 2019, tu contrato se prorrogó o inició la prórroga por una nueva anualidad. La terminación del contrato de arrendamiento dentro de las prórrogas está contemplada, está contemplada dentro del artículo 24, numeral 4 de la Ley 820 del 2003 que es la Ley de Vivienda Urbana en Colombia. Vamos a ver qué dice ese artículo. El arrendatario podrá dar por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento dentro del término inicial o durante sus prórrogas previo el aviso escrito dirigido al arrendador a través de servicio postal autorizado con una antelación no menor de tres meses y el pago de una indemnización equivalente al precio de tres meses del arrendamiento. Lo anterior significa, mi querido Mauricio, que ese aviso telefónico que tú hiciste en octubre, de entrada, no cumple con lo que exige la ley, que es la formalidad. Hoy por hoy, uno, si estipuló dentro del contrato de arrendamiento que la dirección del correo electrónico es la dirección válida para recibir notificaciones, hoy por hoy podría uno hacer el preaviso a través del correo electrónico. Mientras que no se haya estipulado la dirección de correo electrónico como lugar de notificación, tendrás que radicar un escrito en el domicilio del arrendado. Por otro lado, si tú quieres entregar el inmueble el 30 de noviembre, en ese caso no cumplirías con lo que dice el artículo porque Necesita un preaviso de tres meses de anticipación. Si lo hiciéramos el día de hoy, 25 de noviembre, tendría que producirse la desocupación. El 25 de diciembre, de enero, el 25 de febrero, el arrendador estaría obligado a recibirte el inmueble. Siempre y cuando también hayas pagado el valor equivalente a tres cánones de arrendamiento como indemnización. Sí, es un poco complicado, costoso y requiere un tiempo de preaviso y tú no estás cumpliendo con ese tiempo de preaviso si lo piensas desocupar el 30 de noviembre. Mi recomendación es que te acerques al propietario o al arrendador en este caso y tú le digas, señores arrendadores, mire, tengo los tres cánones de arrendamiento, pero no tengo el tiempo. ¿Será que ustedes me pueden recibir en este momento el inmueble? Es una discrecionalidad del arrendador que te permita hacerlo así. No está obligado a recibirte el inmueble, porque como lo acabo de mencionar, la ley te dice que tienes que hacerlo con tres meses, proyectarlo a tres meses esa desocupación. Si el propietario te acepta esa propuesta de recibírtelo ya mismo y el pago de tres meses de arrendamiento de penalidad, suscribe una terminación de mutuo acuerdo. Hay que formalizar las cosas, hay que formalizar los convenios a los que uno llegue. Porque he visto casos en que la renta, el propietario dice, ¿sabe qué? Pues, últimamente, yo el inmueble no lo necesito, lo voy a tener parqueado. No, yo le recibo dentro de tres meses y se retracta de la noche a la mañana. Y eso es lo que uno no puede permitir. A mí me gusta la formalidad, a mí me gusta hacer las cartas, a mí me gusta documentar cualquier convenio, cualquier acuerdo al que uno llegue. Y este acuerdo en particular es una terminación de mutuo acuerdo porque están estableciendo una finalización del contrato por fuera de los parámetros normales que dice la ley. Como puedes ver, mi querido Mauricio, se requiere un sacrificio adicional en este, en este trámite de pasar de ser arrendatario a propietario. Y sobre todo porque no se tuvo la precaución de anticipar con suficiente tiempo esta eventualidad y, y es que Mauricio yo creo que que cuando uno es arrendatario y compra inmueble uno con casi año y medio de, de anticipación si es vivienda nueva pues uno sabe que en cualquier momento le pueden entregar el inmueble pues a menos que te hayas ganado el baloto que haya sido el que hace 15 días se los ganó aquí en Cali y pues de repente quieres eh, hace te apareció la virgen pues si quieres comprar el inmueble o sea, en ese caso, pues sí te tocará, yo no creo que sea mayor sacrificio sacar tres mesecitos de arrendamiento. Ya está la, la bonificación para el propietario. Y si fuiste en el baloto, pues aquí tienes un servidor que te va a ayudar a armar todo lo que tiene que ver con los patrimonios autónomos donde puedes repartir la plata para que sea un total anónimo. Y quiero agradecerte también tu pregunta, Mauricio, por una razón. Porque normalmente... Este tipo de preguntas los arrendatarios no las hacen. Los arrendatarios, cuando saben que, que tienen que pagar tres cánones de arrendamiento y que adicionalmente tienen que esperar tres meses para poder zafarse del contrato de arrendamiento, pues lo que, a lo que están recurriendo es que empiezan a decirle al arrendador, señor arrendador, usted no me reparó las chapas de la puerta, no me hay una llave del baño que está goteando, eh, la... En la cañería tiene olores y son cosas que nunca les incomodaron, pero de repente sí les empezó a generar incomodidad. El arrendatario desafortunadamente piensa que se puede zafar rápidamente y hasta abandona el inmueble. Esto es grave porque no por el hecho de mandar las llaves por correo, no por desocupar el inmueble, pues el canon de arrendamiento no va a dejar de seguirse causando porque para poder finalizar el contrato de arrendamiento, pues se tiene que formalizar una terminación, una entrega del contrato de arrendamiento. Yo no quiero entrar aquí en discusiones respecto de en qué momento el arrendatario tiene eh, ciertos derechos respecto del tema de los daños porque es muy complejo esto y, y vale la pena que lo revisemos. No se trata de defender al propietario que no ha hecho reparaciones, se trata de ver cada una de las reparaciones y determinar si le corresponden al propietario o al mismo inquilino porque a veces le atribuimos responsabilidades al que no es. Entonces esta pregunta es valiosa por eso, porque tú estás preguntándolo con un ánimo de... Yo lo siento como de que si sí quieres cumplir con lo que te corresponde por terminar unilateralmente el contrato sin recurrir a la cantidad de excusas para buscar la manera de, de librarte de la responsabilidad del contrato de arrendamiento. Bueno mis queridos amigos, hasta aquí el video de esta semana el que espero que les pueda ayudar. Si tú eres un arrendatario que estás necesitando salir rápidamente del inmueble porque compraste tu vivienda propia. Eh, si quieres ahondar un poco más en temas de cómo operan las prórrogas del contrato de arrendamiento, ah, porque se me olvidaba. Esto es una recomendación. Cuando tú sabes que vas a recibir un inmueble de una constructora, y se acerca la fecha de finalización del contrato de arrendamiento, manda la carta de preaviso con los tres meses de anticipación, no lo dejes prorrogar por todo un año. Y en ese caso, lo que tú le puedes plantear al propietario es oiga propietario, no me lo renueve, no me lo prorrogue por todo el año, yo le aviso de una vez que, que no lo voy a necesitar, pero ayúdeme y prorroguemelo por dos o tres meses más. Que en ese tiempo es que la constructora me permite, me va a permitir entrar nuevamente nuevo, a mi inmueble nuevo. Y el propietario pues de pronto accede a esto porque también es discrecional y lo hacen a través de un documento escrito que sería una prórroga inferior a un año en la vigencia del contrato de arrendamiento. Anticipemos, yo creo que este tipo de, de, de eventos no son espontáneos. Este tipo de cosas son planeadas, entonces inquilino anticipa con suficiente tiempo este tipo de decisiones, porque el más afectado es el arrendatario, de hecho también el propietario, porque el propietario no le, no, no le conviene tener inmuebles parqueados de la noche a la mañana, uno como propietario también se programa en sus finanzas. Si tú le dices, vea, yo le termino el contrato, pero prorróguemelo por dos o tres meses, pues el propietario ya sabe con qué plata cuenta y a qué juego pues está jugando. Si compartes este, estos comentarios o estos consejos, te agradezco que me des tu opinión en la cajita de comentarios. Activa la campana de notificaciones, pero claro que primero era suscríbete, activa la campana de notificaciones, comparte este video, sígueme en redes sociales, Creo que eso era todo. En fin, nos vemos el próximo miércoles en Derecho Inmobiliario. ¿Qué onda, Matela? ¿Qué es esto, eh? Servinco Limitada, Feliz Navidad 2019, Venturoso Año 2020. Ah, Doña Claudia y Doña Asen, ¿cómo, eh? Ya están llegando, ya. Sí, ya están llegando, eh. Se me salió el caleño, Is. Gracias. Disfruta tu tiempo mientras Servinco administra su inmueble. Bueno, esto no es cuña, <ríe> esto es espontáneo totalmente. Muchas gracias doña Claudia y doña Asen por este detalle de cada año. Luego lo destaparé. Quiero agradecer a la lonja de propiedad raíz de Tuluá, aquí en el Valle del Cauca, que me invitó a esa charla en el que tratamos temas de reparaciones, mantenimientos y conservación de los inmuebles. Ese día salí un poco afectado de la garganta porque fue muy dinámica, hablamos muchísimo, gente participativa, genial en los aportes que todos hacían, todas las personas que fueron ese día. Salí un poquito ronco, pero valió la pena porque me divertí mucho viendo cómo ustedes mismos aprendían de sus propias experiencias y sobre todo para mejorar el servicio que como inmobiliaria le van a prestar a propietarios y a inquilinos. Como no pude terminar de concluir la idea con la que empecé la despedida del video, aquí les voy a dejar un video en el que hablo de las prórrogas en los contratos de arrendamiento. Y es muy interesante esto de las prórrogas porque pues, cuando uno anticipa, con suficiente tiempo que una constructora le va a entregar un inmueble, pues uno tiene que aprender a proyectar. Señores arrendatarios, muchos de los problemas que se generan o de las incomodidades que ustedes a veces presentan son causadas por la falta de previsión del mismo arrendatario. Así que anticipemos, prevengamos, coordinemos con la constructora. Ah, me se me ocurre, llamar a la, perdón, escribirle a la constructora y que nos den una estimación del tiempo en el que proyectan, entregar el inmueble. Yo sé que ustedes me van a decir, Leonardo, esta gente... Promete y no cumple, sí, yo sé cómo a veces son algunas constructoras, pero por lo menos con eso usted puede llegar y decirle al propietario, propietario mire que no es mentira, mire que yo sí estoy siendo ordenado, porque pues si la constructora le dice, ah, yo le incumplí, deme otros dos meses, pues así mismo ustedes podrán presentárselo a los propietarios, entre los colombianos nos ayudamos, yo sé que somos chéveres, pero también hay que justificar.